En este tutorial vamos a reorganizar la estructura de nuestros contenidos, para ello vamos a subir en la jerarquía el tema 4, hacemos clic sobre tema 4 y clic sobre hacer subir el nodo en la jerarquía, ya los tenemos todos al mismo nivel, vamos a subir el tema 2 y le vamos a cambiar de nombre por tema 1 ahora vamos a hacer bajar el tema 3 de igual forma vamos a reordenar las secciones siempre para subir y bajar un nodo hacemos clic en mover nodo hacia arriba mover un nodo hacia abajo y para descender o subir en la jerarquía en los botones de hacer descender o hacer subir el nodo en la jerarquía